¿Es posible? A eh, eso se enlaza con la tercera pregunta. ¿Es posible una comunicación directa entre gestores sanitarios y profesionales fuera de congresos o actos institucionales? Sí, yo creo creo que, que además se da esa comunicación directa en los ámbitos eh, profesionales, entre, entre los gerentes y los gestores y los profesionales, se da. Lo que pasa es que en organizaciones complejas, eh, con una base muy amplia, como son las organizaciones sanitarias, y con una pirámide organizativa, claro, otro de los elementos está en que si no llego al profesional es por lo que tengo en medio. Y por lo tanto, no es tanto cómo buscamos un mecanismo alternativo, sino cómo funcionar de verdad los que tenemos. Pero claro, si uno comunica con sus mandos intermedios y el gerente le explica sus mandos intermedios y los mandos intermedios no transmiten y hay un bloqueo, ahí tenemos un problema de comunicación en la organización. Eh, y que muchas veces se confunde con querer esconder cosas, con oscurantismo evidentemente cuando no te llega la información aparece lo que todos llamamos eh, patología de la comunicación que es radiomacuto, entonces cuando, tú no, cuando no funciona la comunicación formal funciona radiomacuto entonces claro, eh, a la que funciona radiomacuto más que informar tienes que dar, raz eh, da, dar razón de que aquello que se dice no es así ...y por lo tanto yo creo que... ...el aspecto de comunicación dentro de las organizaciones... ...es un tema que no tenemos bien resuelto... ...en estas grandes organizaciones... ...donde además es una base muy amplia... ...que todo el mundo puede opinar... Eh, ...y que nos lleva... A, ...a la necesidad imperiosa... ...de que haya muy buenos sistemas... Eh, ...y planes de comunicación... ...que no hay, confundimos muchas veces... ...los planes de comunicación con los planes de información... ...no, la comunicación no solo es información... ...es otra cosa, ¿no?... ...y falta un poco de alma... ...en esas comunicaciones, eh, en las organizaciones complejas... ...como son las hospitalarias sobre todo.